Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo, ahí donde me estoy viendo escuchando. Espero que estéis pasándola genial. Mirar, hoy vamos a hablar de lo que yo creo que es el mejor tráfico gratuito para ofertas de CPA Marketing y que realmente funciona. Este tipo de tráfico, aparte de ser gratuito, no te va a costar absolutamente nada generarlo, pero tiene una pequeña trampa. Esa pequeña trampa es la que te va a dar a ti la ventaja por sobre otros marketers para que puedas tener más ganancias con tráfico gratuito eliminando un poco de la competencia. Vamos a hablar de cuál es y cómo puedes, y cómo puedes aprovechar esta pequeña trampa que te digo en tu favor con una ventaja para ti.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 Estamos hablando de YouTube. YouTube es el tráfico gratuito más generoso que te vas a encontrar ahora mismo. Y aquí es donde voy a decirte el pequeño truco para que tú puedas generar ingresos quitándote de encima la competencia. YouTube, normal, tranquilito. Para eso, para darte el pequeño truco, quiero que te bajes esta herramienta que se llama VidaIQ. Te la vas a bajar, te la vas a descargar, es gratuita, no tienes que pagar nada. Y lo que va a hacer esta herramienta es darnos un dato que para mí es muy, muy importante. Mira, todo el mundo te dice que subas videos de gatitos, de perritos, y está bien, ¿eh? Funciona, no pasa nada, pero es un poco más a largo plazo. Y nosotros queremos algo que sea de corto plazo. Entonces, vas a mirar una cosa que se llama oferta y demanda. YouTube es un canal de búsquedas que se rige por la oferta y la demanda tal como hace eh, google google search es exactamente lo mismo mira voy a buscar a poner este término de búsqueda que es youtube subscribe button green screen que son las pantallas verdes para botones de suscripción simplemente son cosas vídeos animados que te sirven para que tú pongas en tu canal y como hay tantísima gente que tiene un canal de youtube y tantísima gente que le gusta poner este tipo de botones. Bueno, pues quiero que veas este dato específicamente. Mira. ¿Qué es lo que vas a buscar tú para aplicar el truco que te digo? Muy fácil. Vas a buscar que la oferta sea muy pequeñita comparada con la demanda. Si te fijas aquí, por ejemplo, este, este es el primero que me ha aparecido, de Flex Studio, tiene 1190 suscriptores. Esta es la oferta y luego tiene 438 mil visualizaciones esta es la demanda como ves se demanda muchísimo más que se oferta hay muy pocos suscriptores y un montón de visualizaciones y es de hace un año voy a abrir pues estoy en una ventana y vamos a seguir top 17 green screen mira manga washer 10.000 suscriptores 624.000 visitas hace un año Luego está este otro, que tiene 186.000 suscriptores y sin embargo solo tiene 99.000 visitas. Es decir, este vídeo no ha gustado tanto. Este otro mira, 2.000 suscriptores, 659.000 visitas. Una pasada, ¿qué quieren? El Green Screen. Otra, 33.000 suscriptores, 155.000 visitas. Súper bueno. Otro, 440 suscriptores. Casi 20.000 visitas. Eso está muy bien. Es este tipo de videos lo que nosotros estamos buscando. Y ahora me dirás, ¿y cómo le voy a sacar dinero a este tipo de videos? Bueno, muy fácil. Primero, vas a buscar un término de búsqueda que sea de este tipo. Como ya tenemos YouTube Subscribe, vamos a poner, por ejemplo, Facebook Like. Facebook Facebook. Ay, perdona, like button, green screen, ¿ves? Le damos y hacemos lo mismo. 16.000, 6.000, 127.000, 90.000, 30 y 224.000, 230.000, 13.000. Este también tiene demanda, pero no tiene tanta. Este es una buena opción, pero hay opciones mejores, como la del botón de suscripción de YouTube. Vamos a buscar otra cosa, por ejemplo, vamos a poner aquí eh, acciones. lo voy a poner en español para que veas que también funciona de Photoshop. Photoshop eh, en español, vamos a suponer. ¿Ves, toda, ves todas, estas cosas que te sale de búsqueda, es que la gente está buscando. La gente busca cosas, ¿vale? Vamos a poner 2020 y aquí me dice 44.000 suscriptores, 30.180 visualizaciones. 3.000 suscriptores, 5.000 visualizaciones. 119 suscriptores y no me ponen las visualizaciones que tiene. 14.000, 15.000, 200. Esta es muy poquita. Vamos a buscar otra, Acciones Photoshop, sin el 2020. Tal cual, Acciones Photoshop. 40.000, 30.000. 24.000 visitas, 300. 3.000, ese está muy bien, tiene un ratio casi del 1.000%. 15.000, 46.000. 14.000, 15.000. ¿Ves? Tú estás viendo aquí la oferta y la demanda. ¿Que no te gusta esta? ¿Qué otra cosa? Pues mira, para arquitectura. Vamos a ver qué tal está. 13.000 suscriptores y 23.000. 23, está muy bien. 13.000, esta está, está más baja. 5.000. 5.000 suscriptores, 5.600. Esta está un poco más baja. Podemos buscar más cosas. Si a ti te apetece el nicho, yo que sé, de dietas, por ejemplo. Vamos a poner aquí recetas. Recetas típicas. Y aquí mira, españolas, Jaén, Granada, Semana Santa, colombianas, francesas, argentinas, bla bla, bla, bla, bla. Hay un montón. Vamos a ver, por ejemplo, venezolanas. Y lo mismo. 2.000 suscriptores, 80.000 visitas mil suscriptores, mil visitas. Mira, ya encontré un buen nicho aquí. Muy buen nicho. mil ¿eh? 46 mil está muy bien. ¿Qué vas a hacer tú? Ya tienes aquí lo que hemos... Ya hemos encontrado nuestro filón. Ya sabemos qué hay. ¿Cuál es la segunda parte? Pues lo primero, vamos a bajar estos videos. Y vamos a subirlos a nuestro canal personal. ¿Cómo lo bajas? Pues hay un montón. Hay un montón. Tú te vas a... Google mismo y le pones descargar videos de YouTube y los puedes descargar, ¿no? Gratis, descarga, descarga vídeos, descargadores, hay un montón. Tú eliges el que, el que a ti te guste y te descargas unos tres o cuatro videos. Ya los tenemos. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es cazar la oferta de CPA con estos vídeos que tienen gran demanda y poca oferta, ya nos aseguramos que vamos a tener éxito con nuestro vídeo, porque hay muchísima demanda y poca oferta, ¿vale? Con la, la extensión vida IQ. Yo me voy a ir a Max Bounty y voy a tomar el canal de Flex Studio que solo tiene 190 suscriptores. Voy a ir a los vídeos eh, y hemos dicho que este que este video fue genial, 441.000 visitas, ¿vale? Y se lo voy a, a bajarme este video. ¿Cómo lo caso? Bueno, yo sé que están buscando aquí botones animados. Me voy a Max Bounty o la red que tú quieras y voy a buscar en Envato. Envato es un marketplace para creadores, para gente que se dedica a crear. Este video es para creadores, es gente que está creando vídeos, entonces me voy aquí y veo que hay una oferta de embato que me va a pagar por lead 19.20. Y que el EPC es muy bueno. Y que me dejan hacer contextual, display, search, social. Dentro de social está YouTube, native y ads. Voy a aplicar para la oferta de embato. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy al video. En este caso, este video. Le voy a quitar el audio. Y aquí dice que edito videos por 35 veces. Él está ofreciendo sus servicios. El, el enlace de descarga directa. Y además te da unos bonos adicionales. O puedes usar por gratis. O puedes usarlo gratis para tus videos de YouTube. Aquí ve qué cortita es la descripción. Porque estamos ofreciendo un servicio. No queremos una descripción súper larga. No nos hace falta una descripción súper larga. Con una, una descripción cortita. Ya está. Aquí, si él hubiera querido, si los de Flexio hubieran querido, ponen, descarga la mayor cantidad de elementos visuales en, en vato, en directo, y ya le pones el link. ¿Vale? Sin ningún problema. Él dice direct log y viene un Gunrod. Gunrod es un marketplace, así que él aquí está vendiendo este trabajo que él ha hecho. ¿Ves? Los doy en la descripción, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y lo mismo vas a hacer con otro tipo de ofertas. Por ejemplo, la de Action Scripts que hemos visto antes. Vamos a poner aquí eh, acciones para Photoshop. Y en acciones para Photoshop, ¿ves? Este, este está bien, pack de acciones para Photoshop de regalo. Lo descargas, te vienes aquí a Max Bounty y le pones, le new. Y ves qué ofertas hay de aprendizaje. Tú puedes ofrecer, por ejemplo, LinkedIn Learning. LinkedIn Learning te paga $32 por lead. Te ofrece un montón de cursos de e-learning. ¿vale? Tienen eh, las comisiones, $32 por lead si se compra una supresión mensual, $48 si es anual o 28% de la venta si es un cursito individual. Puedes usar Contextual, Display, Native y Mobile. Aquí no te deja social, así que tendrías que enviarlos a una landing page donde ya tendrías tu, tu display, que son banners imágenes, ¿vale? Y te ganas otro dinero. ¿Qué les puedes ofrecer? Bueno, pues es que eh, LinkedIn Learning tiene un montón de cursos. Entonces tú eliges el curso adecuado para este video, que es si de Acciones Photoshop, cualquiera de los que te bajes, ¿no? Te puedes descargar este otro. Creación de acciones y procesar imágenes. Cómo crear acciones. Tutorial de grabar, cargar acciones. Y les ofreces. Este curso. Voy a ver si puedo entrar a la default landing. Para que la veamos. Ahí está. Sigue aprendiendo, bla, bla, bla. Comenzar mi mes gratis. Me tiene un mes gratis. Comprar para mi equipo. Y aquí vienen un montón de cursos. Y ya tú ves los cursos. ves más. Excel. Mira, Excel es muy bueno. Te vas a. YouTube, me voy a buscar aquí y voy a poner eh, Excel fórmulas, por ejemplo. Excel fórmulas. Y vamos a ver si hay oferta y demanda. Un millón y medio de visualizaciones para fórmulas indispensables en tu trabajo. Un millón. Hay demanda. La gente quiere saber. 22.331.000 las fórmulas. Excel 732.000, 6 millones de visualizaciones. Madre mía, voy a empezar a hacer un video rápidamente de Excel y le voy a poner el acceso a la oferta de Max Bounty LinkedIn para que aprendan Excel. Mira, y es así como tú puedes aprovechar una fuente de tráfico abundante con una demanda probada, como ya lo has visto ahora mismo aquí en directo, una demanda probada. Te descargas 1, 2, 3, 5 vídeos de grandísima demanda grandísima demanda les pones un intro ya sabes los modificas asegúrate que, sea, que sean Creative Commons a ver voy a ver a este si es Creative Commons simplemente para verlo eh. este patrocina Softonic bla bla bla no importa que sea en 2016 da lo mismo quiero saber si es Creative Commons yo supongo que sí, que sea de Creative Commons y si no me voy nuevamente aquí a buscarlo, Excel Fórmulas, y en Excel Fórmulas me aseguro que sea Creative Commons. Me voy a filtrar, busco los Creative Commons para que no tenga problemas, y ya está. ¿Ves? Sí que están. 4300 suscriptores, un, die, un millón de visualizaciones. Esto funciona. Lo mismo, 7000 suscriptores, 2000 visualizaciones, 4000, 4000, eh, 14 440 suscriptores 14.000 visitas aquí hay un montón ¿ves? y podemos hacer y podemos descargar este tipo de videos que son de Creative Commons que estén eh, probados aparte de Creative Commons voy a poner otro filtro que sea este año ahora sí, mira Creative Commons este año a descargar, a subir a mi canal y a, a a ponerlos con la oferta de LinkedIn Learning, específicamente a la de Excel. Y a vender, a generar ingresos gratis, con tráfico gratis, bueno, probado, que funciona sin tener toda la competencia encima, sin estar subiendo vídeos de gatitos, de perritos, de eh, tormentas con audio que además te van a dar problemas por si el audio no es tuyo, en fin. Siempre tenemos que tener la mente abierta para hacer otro tipo de cosas distintas a la que la gente está haciendo y así generar ingresos distintos a que la gente está haciendo. Porque recuerda, si hacemos lo mismo que hacen otros, vamos a obtener lo mismo que hacen otros. Y la idea es generar y salirnos de la caja, salirnos de lo que está haciendo todo el mundo para poder generar más ingresos más rápido y más fácil si te fijas aquí son ofertas de alto pago no son ofertas de un euro ni, ni de un dólar son buenas ofertas que te pegan bastante bien en cualquiera de las opciones voy a volver a buscar aquí eh, en vato y en vato está elements que nos paga 19 o sea no es tan poquito y para los, los temas de wordpress nos paga 28 y lo mismo te vas a wordpress si quieres trabajar wordpress y le ponemos aquí plugins indispensables para wordpress 2020 vamos a poner este sin más y buscamos que haya más demanda que oferta este por ejemplo tiene 40 mil 60 000. este no nos funcionaría vamos a ver varios 38,000. Este no nos va a funcionar. Esta probablemente no sea una buena oferta para correr con este tipo de, de vídeo, pero podemos pensar en otro tipo de cosas. Este sí, mira, a lo mejor es similar, los mejores productos de WordPress gratis. 15 1,500 suscriptores, 66,000 visualizaciones. Indispensables para el 2020. Vamos a buscar otro que esté más interesante. Si vemos que no funciona, no pasa nada. Cambiamos los términos de búsqueda. WordPress WordPress eh, para negocios, por ejemplo, a ver si, si existe algo. 14, 1420 suscriptores, 6000 visitas. ese está bien. Este también está bien, tiene un buen ratio. Este está bien, tiene un muy buen ratio. Mira, mejores plantillas, mejores plantillas, eh, cómo hacer directorios de empresas. Este también está bien, cómo crear una página WordPress. Este está muy bien, crear directores profesionales de WordPress. Aquí habría que buscar los subnichos, que esos están muy bien. Y ya te he dado varias ideas para que tú empieces a trabajar con el CPA, con YouTube, tráfico gratis, sin hacer videos, sin hacer nada. Tú vas buscando, subes tu canal y empiezas a generar ingresos sin problemas. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el mejor tráfico gratuito para CPA Marketing que yo estoy ahora mismo utilizando y que realmente funciona, que es YouTube, pero YouTube de la forma que te lo he enseñado. No de otra manera, porque si vamos a hacer algo hay que hacerlo bien y ver que realmente nos vaya a funcionar. No estar perdiendo nuestro, nuestro tiempo en algo que no nos va a funcionar. Lo dejo hasta aquí, Marketer. Espero que te haya servido. Ponlo en práctica. Ya has aprendido cómo hacerlo. Búscate tu nicho. Aprovecha esta ventaja para que generes más ingresos que nadie en el marketing CPA. Recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Muchas gracias por verme, Marketer, y nos vemos en el siguiente video. ¡Vamos!